Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y especialista en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de cómo hacer un correcto estiramiento de los isquiotibiales. Esos estiramientos son muy frecuentes sobre todo en las lesiones deportivas como por ejemplo contracturas o roturas fibulares, y también se pueden utilizar como prevención para evitar dichas lesiones deportivas. Pero para poder hacer el estiramiento primero tenemos que saber qué son los isquiotibiales, dónde se originan y dónde se insertan y sobre todo qué función tienen. Pues bien, los isquiotibiales son músculos que están situados en la parte posterior de nuestro muslo. Como su nombre indica se van a originar en el isquion de nuestra pelvis, justamente situado donde nos sentamos y se va a insertar además en la tibia. Los isquiotibiales están formados por tres músculos, el semitendinoso, el semimembranoso, que se sitúa en la parte interna de nuestra parte posterior del muslo y además está también formado por el bíceps femoral o también llamado bíceps crural, que está situado en la parte externa de la parte posterior de nuestro muslo. El semitendinoso y el semimembranoso están situados en la parte interna de la región posterior de nuestro muslo y el bíceps está igualmente situado en la parte posterior de nuestro muslo pero en este caso está localizado en la parte externa del muslo. ¿Qué función tienen los isquiotibiales? Como cualquier músculo se va a encargar de mover una articulación. En este caso es un músculo biarticular, es decir, va a mover dos articulaciones. Por un lado va a hacer la extensión de cadera debido a su origen en el isquio y por otro lado va a ser flexor de rodilla debido a su inserción en la tibia. Por lo que los isquiotibiales van a tener principalmente la función de extensión de cadera y flexión de rodilla. También van a ser rotadores de cadera y de rodilla, pero en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en la extensión de cadera y flexión de rodilla para hacer un estiramiento global y no analítico. Para poder realizar este estiramiento vamos a necesitar algún sitio elevado para poder llevar nuestro talón del pie a esa zona elevada y así conseguir flexión de cadera. Al elevar nuestro talón y depositarlo en la parte elevada, como puede ser un pequeño muro o camilla, vamos a conseguir flexionar nuestra cadera y estirar nuestra rodilla. Para aumentar este estiramiento vamos a llevar los dedos de nuestro pie hacia nuestra cabeza, a la vez que nuestras manos vamos a intentar tocar los dedos de los pies. El estiramiento se va a realizar durante un tiempo máximo de 30 segundos. Debe ser un estiramiento regular y sin saltos. Una vez estirado durante estos 30 segundos hay que bajar la pierna lentamente para no producir el efecto contrario, es decir, una contracción involuntaria del mismo. Este estiramiento debe hacerse con el músculo siempre caliente, es decir, debemos hacer previamente un calentamiento para que el músculo no sufra. Se recomienda no hacerse nada más levantarse de la cama o después de un reposo prolongado.